El Sermón de las Siete Palabras, que como cada año expone la realidad económica, cultural, política, religiosa, social del país, según la visión de la Iglesia Católica, se vio marcado en esta ocasión por duras críticas contra el poder político y los deseos reeleccionistas de funcionarios cercanos al presidente Danilo Medina. Tras el Sermón de las Siete Palabras, el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, compartió una noticia que señala reducción de fieles que han registrado las iglesias. El Padre Ramón Alejo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, manifestó este lunes que el sermón de las siete palabras es la expresión del pueblo. Bueno, la verdad es que esto ha creado un revuelo, pero no sé por qué, porque la verdad está ahí y no se hizo más que reflexionar esa expresión de Jesús en el momento clave de su vida, como en la entrega, para no para quedarse ahí, sino para resucitar. Eh,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 Pueden tú ver que salen la bocina eh, del gobierno a, a querer como desacreditar a la iglesia. Sí, es verdad. En el marco de sus declaraciones, el padre Moncho ha calificado como bocinas a los funcionarios del gobierno que han criticado el Sermón de las Siete Palabras, donde la Iglesia Católica expresa el sentir del pueblo. Para NTN reportó Joanny Paulino.